Muy buenas gente, ¿qué tal estamos? Soy Party4 chicos, bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión nos encontramos al lado de mis bonitas, eh, puta, ¿cómo hago? Jeffrey y, eh, puta, ¿cómo me llamaron? pero bueno, no sé, este, ¿cómo es el nombre? Sizer, creo que casi, Sizer. Estamos aquí con mi compañero Jeffrey Sizor eh, jugando Galactic Phone, como pudieron ver en la miniatura. Eh, estuve un poquito, eh, creo que inactivo en el canal. La inactividad estuvo en su punto máximo. Después de la vez esa que terminé la serie con un amigo, eh, como en el del 2020, boludo. Entonces, gente, bienvenido a este nuevo video. Vamos a volver con toda. Cuando inicie Gabela dentro de unos días, vamos a iniciar con toda, veo. Así que, nada no más que decir, entremos al video. A ver, quién gana. A ver, yo no a ver. A amigo, ¿quién hizo eso? <risa> no, no, <me> no, la... <risa> <risa> Amigo, A me perdiera primero bueno lo dijo después ah, de pero yo, yo lo dije lo... después de mi muerte bueno mantra igual es tú tienes que cantar porque lo dijo después puta madre, ya fue aquí la tengo <risa> <risa> <risa> <risa> Ay, ayuto nada me voy a llorar hijo de este es un hijo de puta <risa> Ya, hasta ahí, es lo único que puedo dibujar. Entonces, ¡No! Es bueno. Amigo, ¿qué es esto, güey? Esto, güey. Yeah. Amigo, ya que esto, no sé, güey. Listo. <risa> <risa> A ver, Empezar. Jeffrey. A ver, antes de comentar. Y, güey, pero veo por qué yo. ¡Ah! Era comiendo, boludo. Ay, amigo, sí, güey. El estudio es rico, Yo creí que estaba cantando, güey. ¿Se nota que es este? No, amigo, no, no se nota. Es el pelo, ¿no? Bueno, claro, es yo sí noté, güey. Bueno, sabes por qué yo escribí la frase. De... Bueno, creo que sí se salió este mensaje porque. Mateo, a está de madre después. Sí, sí, sí. lo peor que quiero que Ah, sí, sí. ¿qué es eso, Jeffrey? no sé. Claro. era dibujar. ¿qué dibujo? Ya sé. Uf, amigo, me estoy pintando la Mona Lisa aquí. Arte. Uf, esto es arte, bro. Este es eh, le ¿Qué? A Leonardo da Vinci. Es ¿Quién es Leonardo da Vinci, bro? ¿Quién es Leonardo el da Vinci? Que, el, el que pinta la Mona Lisa. El que vende pan. No, el que vende... Eh, eh, sí, el que pinta la Mona Lisa. Amigo, ¿quién es Leonardo da Vinci? ¿Quién es ese? ¿Cómo se llama? No sé no se sabe. El que pinta la... Oh. Sí, ¿quién, es, ¿Quién es ese random, güey? ¿Quién es ese random, bro? ¿Quién, ¿Quién es ese random? No lo conozco wey. ¿Random? Yo hice todo Amigo, yo estoy, yo estoy aquí el... me, estoy imaginando decir? me estoy imaginando cómo sería Jeffrey en la vida real, güey eh, ¿cómo, cre ¿Cómo crees que soy en la vida real? ¿Calvo? No Con Jeffrey, ya yo lo vine por la calle Amigo, ah, yo nunca he visto yo, no, yo nunca he visto la cara de Jeffrey mía. Misterio sin resolver Misterio sin resolver Mi cara fue misterio por más de un año hasta que, hasta que Hasta que publiqué hasta que mi foto en Instagram pero, Top caras Top caras más, caras, más caras, top, top caras más Espelunantes de la vida Número 1 Cara de Jeffrey LXD. Amigo, ¿qué es esto? <risa> Amigo, ¿qué es.? ¡Ah, ya! Eso es. Amigo, nos dan un montón de menos tiempo. Tú me jodas. No, no oh. pude. ¿Qué es esto, cabrón? ¿Qué buena es esta? Es imitación, tiene que recordar. Tiene que ser igualito. Ya, terminé. Terminé. Están llamando. Por ti. le dije a mi servicio. A mi servicio. No digo que Ah, listo, amigo. A ver. Jeffrey. ¿Qué es? No, pero que. ¿Qué me supe, amigo, y no me dio tiempo. que quería? Minecraft. <risa> Minecraft. <risa> Minecraft. Yo solamente supe ah, que eres un Belguis, Belguis. era Stumble Guys. ¿quién? sí sí ¿Qué es eso? ¿Cómo hiciste ese efecto de.? Ah, es un estilo flor. No sé cómo le hizo. Amigo, yo. Yo que soy la mamada. ¿Dibujé? A ver, mantra, ¿qué dibujaste? No sé, amigo, no me acuerdo. Ah, ya, esto, esto, esto. Ah, jefe. Yeah. Pero yo no soy un steve wey, ¿qué pedo? <ríe> ah, amigo, ¿qué es esto? <ríe> ah, era un Sol, no me acordaba, es que no... No entiendo. <risa> bueno, eh, amigo, ¿quién fue el mejor? A ver... Estamos entre... No sé, yo creo que el mío, la verdad. El tuyo quedó bueno. El de 6 no amigo, el de 6 no El mío era, el, era el que oui. este es lo que hicimos. Está, a ver, está entre Jeffrey y yo. Yo creo que el mío A ver, Pero Season, ¿tú qué, de... qué dices? Yo creo que Mantra, la verdad la mantra. Listo, dos, co mío... dos contra uno El mío solo fue este eh... Figuritas Sí, solo fue, solo fue figuritas Yo sí, yo sí me pinté a la Mona Lisa, bro bueno, Entonces, la mantra gana. Yo me gano los calzones de Rayo okay. Mapi Bueno señores, eh, fin del video Acá el video ya, listo Sí, eh, 8 minutos con, qué, 25 segundos, sí. ya, lo sé, lo sé Lo sé Pero bueno gente, espero que les haya gustado este video Claro, estamos poniendo una formática de empezar a volver a crear videos Con lo que viene de Gameland Entonces quería al menos crear este video como para irlo editando Y pues, poder volver cogiendo las mañas de editar Y bueno gente, espero que le haya gustado este video Gracias por verlo hasta el final, el que ha llegado aquí eh, Comente la palabra que está viendo en pantalla Y bueno, sin nada más que decir nos vemos. Eh, aquí hay un video que les voy a poner, que pues, no sé, alguno que me parezca y este que le va a recomendar YouTube. Y yo, qué sé, yo yo ya me largo, joder. ya, chao, me largo.